Me llamo Soraya, soy delegada de la del sector de residencias de Vizcaya. Ni eh, nahiz ¿no Itzalai, eta nator eh, irakaskuntza eh, Yo me llamo José Ángel y trabajo en salud mental en, en Vizcaya. Yo en este momento acabo de terminar un conflicto que ha durado dos años y 370 días de huelga para conseguir dignificar el sector de residencias. Bueno, nosotros eh, actualmente estamos en, eh, pues en plenas movilizaciones, ahora inmovilizasio hasta tan osos artuta gaudé, Eta ira cascuncha público en Barrun, baitare, bueno, e, ahorroscola, garbita yeac, su caldaría. sector y Barrun de Udelaco, esta categoría, esta categoría gustita, egoera, guerota, la Pues nosotros hemos formado el comité este año, eh, nos presentamos, eh, estamos ya eh, como comité ahí en, en, en el trabajo. Y ahora mismo estamos hablando todavía con dirección y todavía no hemos empezado con los compañeros ninguna movilización, estamos iniciando un camino pues a ver qué es lo que vamos a hacer, eh, los compañeros a ver si se van ir consiguiendo que se vayan sumando un poco y entendiendo lo que, lo que está sucediendo pues para, pues para intentar mejorar la situación que se nos plantea. Nosotras el conflicto ha sido muy duro y muy difícil porque ha durado 370 días que creíamos que no iba a durar y sí que hemos comentado todo el rato que parte de esta duración probablemente sería porque éramos mujeres. Lo que yo creo que también nos ha, sobre todo nos ha hecho cada vez que nos tropezábamos levantarnos era la solidaridad que se ha creado entre nosotras, la de gente que nos ha acompañado. Irakas Guntzan, me gusta ver el conflicto transferido y te queda Osasco a dividir. Irakas Guntzan, Seaski, que yo no eta hago de la vida. Esta que se ha gure usted importante de hoy, es guisarte. Hoy era custea. Escúntame la conserva y de bat, ni usted, y se ha la doa, esta de no escuregomber de la orden. Ore quiero, era guisarte, de esa naide de gure gaurregungo y caslea que se ha enviado, de torquise un eco guisarte. Había como desesperanza en general. Pues, eh, pues decidimos unos pocos eh, pues presentarnos e intentar revertir la situación porque íbamos, veíamos que iba a pues una pérdida progresiva, seguramente, de derechos, como luego hemos comprobado hablando con Dirección. Y estábamos de acuerdo que era, era realmente necesario eh, sindicarnos, tener un apoyo y tener gente detrás que tenga experiencia. La, la empresa tiene su asesoramiento legal y todo eso y, nos, y, va, y va siempre siempre un paso por delante, por lo menos hasta ese momento es un pase por delante nuestro cuanto te ven que te organizas que te afilias, que estás respaldado y que te empiezas a hacer fuerte puede que, haya, que, que empiecen los problemas como más serio pero porque también sabe que tienen enfrente a alguien más más preparado ¿no? y ahí empieza el, la verdadera batalla sindicalista el, el, el comienzo de ese delegado que va a representar a toda su gente por mejorar pero empieza la emoción, eso es lo emocionante, Que considero que sí. No, sí, emocionante es un rato, desde luego cambia tu papel totalmente. Te sientes diferente, cosas, te sí? sientes que no vas a tragar con todo lo que te diga. ¿no? Yo lo que siento sobre todo es responsabilidad, ¿eh? de sí. tener que recorrer, hacer este recorrido y hacerlo bien creo que es muy importante que un delegado sienta esa responsabilidad. Para aguantar un conflicto tan largo es importantísimo en las asambleas. Hay que hablar y hablar y hablar con la gente y estar con la gente. Tenemos que hablarle de los medios que tenemos desde ELA. Tenemos una caja de resistencia que nos va a ayudar a, económicamente a llevar ese conflicto, porque seamos realistas, es un pilar fundamental. Y personas que nunca se han cuestionado el que puedan luchar, porque ni siquiera se veían ellas capaces. Nos ha pasado con mujeres que han entrado al mercado laboral muy tarde ...y siempre han ocupado en casa un papel secundario... ...de repente han salido... Eh, ...las hemos dicho que se podía hacer... ...que todas juntas lo podíamos conseguir... ...que la fuerza es lo que al final... ...iba a parar las empresas... ...y esas mujeres de las que han venido... ...y se han sentido un día arropadas entre otras 200 ...se han venido totalmente arriba y han dicho... ...bueno pues tengo que decir en casa... ...que ya no voy a ir a hacer la comida yo hoy... ...que se encargue eh, mi pareja de la historia... ...porque yo tengo que luchar por mis condiciones laborales... ...dejo de ser el segundo sueldo en casa... ...dejo de ser la segunda porque ahora tengo yo que pelear por lo mío... ...yo creo que el hablar con la gente y hacerle ver... ...que, se, que los conflictos se ganan... ...que históricamente ha habido conflictos que se han ganado... ...que es importantísima la afiliación importantísima... ...porque es lo que rompemos en las empresas... ...y si en una empresa estamos afiliadas... ...un número importantísimo, casi un 90% de afiliación... ...esa empresa la paras... ...y hay que hacer muchos espacios de sentarte y charlar... no ...también esa parte humana... ...creo que hay una parte muy solidaria y muy humana... ...pero igual que solidario es el sindicalismo... Igual que de solidaria es la caja de resistencia. No gente de un de beteta, antolatuta gure artean, esta hora en la tu era, o sea, hasan y señadela. Se jubila tú, que siendo te jubila tú. Gastea que siendo te la Hoy en eh, carrera, busca tu duna, tengo du eta un kilómetro, igual ir ordu lan la y luego juegan con eso de. Claro, eh, tú tienes que tirar para adelante con todo, porque si no, pobres creyos, no puedes dejar a los alumnos de lado. Y luego Eso el tema chantaje, de las mujeres, claro, totalmente. Pero yo totalmente, creo que en todos los colectivos es el chantaje perfecto. Sí. Jugar en los trabajos sociales, con querernos perder esa parte vocacional, no, perdona. Yo soy una trabajadora, yo estoy claro. preparada para realizar mi trabajo. Luego la empatía, o lo que generes en tu trabajo con esas personas, porque trabajamos con personas, pero a mí no me puede chantajear constantemente Eso. con ese rollo. Pero los abuelos y los, eh, en el conflicto, del lado de quién estaban, pero las trabajadoras, por supuesto. O sea, que al final la saben, ellos, ellos te entienden perfectamente. Claro, pero igual que me imagino claro, que un alumno sufre, claro. sabe quién está con él o, o tú con una persona que, que trates. Los abuelos hemos acabado hemos vuelto y hijas, por fin lo habéis conseguido. ¿sí? Entonces es muy importante que la sociedad nos escuche y digamos, no podemos dar un servicio de calidad si partimos de condiciones de labor, laborales indignas. Cuando conseguimos que ese mensaje cale y lo entiendan, yo creo que se da la vuelta, y al que le vamos a empezar a llamar cruel, que es esa institución y ese sistema político que gestiona una, un modelo de política social que solo da beneficios económicos a, a unos cuantos. Y sí que es verdad que sí que observamos lo que, lo que hacen los demás. Eh, pues para aprender y luego lo que decías tú, la importancia de hacer a la gente creer que es posible y todo eso. Hombre, el efecto reflejo es importante. Para... Si tú yo puedes, ¿por qué sí. no voy a poder yo? Ven que te lo estás creyendo. Es que si me lo creo, o sea, esto no es una milonga. Es que me lo creo porque lo estoy viviendo. O sea, lo mismo que lo sufres, también lo vives, para bien y para mal. Es la tendencia, es lo que debería ser. O sea, viendo la política social que están poniendo en marcha, es que al final es la dignidad humana. O sea, yo creo... Es Dago Bestevideric. Creo que tenemos que tener todos la conciencia de trabajadoras y trabajadores. La tienes que sentirte un trabajador y una trabajadora. Hay que vencer el miedo, hay que formarse. La forma de formarnos es acercarnos a un sindicato que nos forme y hay que crear equipos. Yo creo que con esos tres elementos podemos vencer y luchar. Y Realmente nos necesitamos, nos necesitamos todos y yo creo que la gente, yo creo que se vive mejor eh, siendo un poco protagonista de tu propia vida, no dejando que según te vengan las cosas, eh, pues las aceptas o eres capaz de aceptar todo. No, yo creo que puedes, eh, siempre puedes hacer algo eh, y, y que por lo, menos, por lo menos salgan como salgan las cosas, eh, por lo menos sentirás que estabas, que estabas ahí, que estabas eh, viviendo tu vida.